Buenas gente, bienvenidos a este tutorial de cómo preparar un paso de Nisquik Así que lo primero que necesitaremos es Nisquik Una taza Y bueno pues, leche El cual se me ha olvidado, así que ahora voy Ahora vengo Bueno gente, ya me lo con la no puede ser. <risas>